Hola, hola. ¿Qué tal mis amigos? Qué gusto. Ha pasado el sábado, ya estamos aquí nuevamente comenzando la semana. Increíble, ¿verdad? Ha sido un día especial, el día sábado hemos pasado un momento grato, seguramente ustedes con su familia y nosotros acá también en el campo, pues con todo lo que esto requiere. Como siempre estamos atentos a las necesidades que suceden aquí en la en la comunidad y por supuesto siempre en contacto con la naturaleza. La verdad que es muy bonito pasar momentos gratos aquí. Mi nombre es Boris Darmont, como ustedes conocen. Tú puedes buscarnos todos los días a las 7 en punto. Estamos saliendo en vivo en Facebook Live. Si buscas mi nombre, Boris Darmont, y vas a ver allí, a las 7 en punto, estamos saliendo en vivo. Y también, 15 minutos después, eh, de la conferencia, estamos proyectando el, el, el, la conferencia, la subimos a nuestro canal. Nuestro canal está en YouTube. Búscanos como Boris Darmont Canal, y ahí estamos. Y puedes suscribirte para que puedas recibir todos los días... Y puedas ver algunas conferencias que así te gustan. Si te gusta alguno de ellos, compártelo. Compártelo con alguien que necesita. De repente hay una palabra allí que puede ayudar a alguien. Y esa palabra, esa expresión, quién sabe, una palabra sencilla, puede resolver el problema a una persona que está necesitada de alguna orientación al respecto. Así que por ese lado, estamos muy contentos de poder participar contigo esta esta noche y por supuesto hoy vamos a hablar de dos temas sumamente importantes que también tienen que ver con nuestras fortalezas. El objetivo de estas conferencias en realidad son mostrarte algunos ítems que están relacionados con nuestro, eh, nuestras conferencias del mes de enero. El mes de enero lo que tratábamos de hacer nosotros es añadir a nuestra vida el concepto del por qué y el para qué estamos aquí. Es decir, que nosotros podamos llegar a ser conscientes de la razón por la cual vivimos que nuestra vida tenga sentido. En otras palabras, conocer, encontrar el propósito de nuestra vida. Una vez que yo encuentro el propósito de mi vida, ¿cómo hago para yo proyectarme? ¿Cómo hago para yo salir? Desde mi experiencia personal, desde mi concepto individual, y convertirme en una persona útil para los demás, para mis semejantes, para mi entorno, para mí mismo. Y, por supuesto, darle sentido a mi existencia, que es una cosa sumamente importante para todo ser humano. A mis 61 años muchas veces me he preguntado, por supuesto, ¿para qué estoy aquí? Y ya por muchos años vengo tratando de cumplir ese propósito. Es una convicción personal que crece dentro de ti, que se afianza dentro de ti, y que de alguna manera lo vas desarrollando y comprendiendo en el transcurso de los días de tu vida. Hoy vamos a hablar acerca de la competencia. Tienes una necesidad constante de confrontación con realidades que se van presentando desde los demás hacia ti, a través del medio ambiente, a través de personas direccionadas hacia ti que quieren eh, de alguna manera ganarte o hacerte trampa o dividir tu proyecto o distraerte. Entonces necesitas entrar en una competencia, en una vorágine de comportamientos que están de alguna manera afectando lo que tú quieres hacer en tu vida, tu propósito, cumplir lo que tú quieres para los demás, para tu familia, algo. depende de cuánto, cuánto ellos estén. Esta competencia tiene que ver con esa necesidad de poder hacer algo para contrarrestar limitantes, dardos, acusaciones, incluso adulaciones que aparecen alrededor de ti y que te dicen hoy oh, eres el mejor, hoy oh, eres lo máximo, pero lo único que quieren simplemente es moverte el piso, levantarte un poco para luego ponerte una zancadilla, existe eso en la vida, no estamos siendo negativos, estamos siendo realistas, entonces ser competente, no como, no como competencia de habilidad en este momento, sino competencia de conocimiento de que tienes que tener la habilidad, el conocimiento de que hay alguien allá atrás, adelante, atrás, al costado, en alguna circunstancia de tu vida que está tratando de hacer algo a costa, al lado o contra ti. Esa necesidad tiene que ser una necesidad constante de reconocimiento en la realidad de, de tu diario vivir. Tú no puedes creer que todos están de acuerdo contigo y que lo que tú haces, todo, a todos les gusta y a todos les da ganas de aplaudirte. No, no es así. Generalmente entras en una situación donde todos están tratando de buscar la meta y muchas de esas metas que tú estás buscando son también de ellos o ellos también quieren. Cuando tú estudiaste en el colegio, no sé si has participado alguna vez en competencias donde la habilidad de correr rápido, por ejemplo en mi caso, yo era campeón en secundaria de 100 metros, segundo, tercero, cuarto de secundaria, yo era el campeón de 100 metros. En natación, tercer año y cuarto fui campeón también de natación, porque nací en la selva y por supuesto el saber nadar desde los cinco años pues es una idea propia de los niños en ese lugar. Entonces, entrar en una competencia en la cual tú tienes que demostrar que eres el mejor, que eres el que más puede, a veces no necesariamente el que más sabe, pero que pone el coraje a las cosas que hace es posible que esta habilidad de desarrollar, este, una, esa, esa habilidad de ser capaz de poder ganar, no ganarle a alguien, porque en realidad una persona que tiene su propósito en la vida no anda pensando en que los demás están perdiendo, están ganando, si él es mejor que yo o no, simplemente entender de que tienes que procurar con entusiasmo, con motivación, diciéndolo coloquialmente con gasolina, pero esa gasolina de la mejor para impulsarte a los proyectos que tú quieres lograr, vas a encontrar en el camino cantidad de gente tratando de ponerte trabas o desanimándote o hablándote, diciéndote que eso no es verdad, que eso no funciona, que eso no es así, que tú no puedes, que eso no es para ti, una cantidad de cosas. Entonces, cuando tú encuentras situaciones de ese tipo y quieres cumplir tu propósito en la vida, hay muchísima gente que se va a poner. Pero tú tienes que tener la capacidad de competir. Um, un caso, voy a mencionar yo. Eh, quise hacer una, un negocio basado en cierto tipo de actividades. Y alguien me dijo, ah, eso es imposible, ah, acá hay mucho de eso, muchísimo. Yo le dije, pero no todos como yo. Y él me dijo, ¿tú crees que eres mejor que los demás? No, pero soy diferente. Tener la capacidad de competir siendo diferente es mucho más que siendo el mejor. Porque hay muchísima gente que es el mejor, no necesariamente tiene trabajo, tiene, tiene negocio o tiene alguna cosa. La gente a veces no busca solamente el mejor, busca también aquel que pueda ser diferente. Ah, todo el mundo ese es el mejor, pero va a lo mismo que los demás. O sea, habla de lo mismo, dice lo mismo. Otro de los temas que, en el cual yo procuré involucrarme era como escritor. Tengo 12 libros publicados, dos en camino. Y cuando yo puse mi primer libro, tenía ítems, no tenía capítulos. El segundo libro también. Pero antes de publicar mi segundo libro, le presenté a un amigo y le dije, oye ¿qué te parece mi libro? Y él me dijo, me parece interesante el tema, pero no tiene capítulos. Así no se escribe un libro. Y le dije, ¿por qué no? No, es que los escritores, bueno, los escritores pues, pero yo no, yo escribo por ítems, por temas, la gente se engancha con los temas y van a continuar y nunca paran de leer, o buscan el tema nomás que necesitan, no tiene que ir capítulo uno, capítulo dos y para leer el capítulo dos tienen que ir primero el uno. de repente no les gusta, se vuelven gorrosos, entonces pareció interesante después cuando el libro se vendió en seis meses, en mis conferencias sin publicarlo en ninguna editorial, ni cosa por estilo. Entrar a una situación en la cual tú tienes que tener competencia a tu alrededor, que se van a poner en contra, que van a decir que no, que no es posible, que eso no funciona, tienes que tener la habilidad de la resiliencia, la sostenibilidad de tu concepto, tienes que tener la convicción bien plantada y de ser posible enraizada de tal manera que no te falte agua cuando no haya lluvia, estoy usando una, un, una alegoría que no te falte alimento cuando tú, nadie te, te alaba, nadie te dice cosas a tu favor o, o nadie te, te molesta, por ejemplo. ¿no? Entonces es muy importante cuando tú quieras desarrollar tu propósito en la vida, muchos no van a estar de acuerdo contigo y tienes que competir con esas palabras de desánimo o con otros que están haciendo mejor, que están haciendo mejor y que quieren de alguna manera involucrarte o limitarte, pero tú no estás... Dispuesto a que te limite porque tú no juegas un partido de tu proyecto personal, no lo juegas en función de otros, lo juegas en, en función de tu convicción, de tu creencia, pensando hacia dónde vas, qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando. Eso es lo importante. Ahora, los demás se pueden involucrar y cuando se involucren, haz como el torero, que se cansen, que ataquen, que se cansen, y cuando veas la oportunidad de quitarles la vida como el torero, pues perdónales la vida y tú sigue tu camino. De ellos que vayan a un camal, utilizando el lenguaje del torero, ¿no? y ahí que terminen sus días. Pero tú sigue tu camino. Debes entender que toda persona que entra en la vorágine de, de, de cumplir su propósito y cumplir su misión en la vida, siempre va a encontrar gente alrededor buscando la manera de detener tus proyectos. Ahora, hay una manera de mantenerse firme y con visión en lo que tú quieres en la vida. Y esto tiene que ver con la coherencia y la armonía. Coherencia en el sentido de que necesitas equilibrio, equilibrio para tratar a las personas de la misma manera, pero también ser tú la misma persona cuando no estás con ellos. Esta, esta forma de ser coherente en tu trato con los demás debe ser corroborada con tu comportamiento o el concepto que tienes de ellos cuando ellos no están. Tanto así con las personas, tanto así contigo mismo. Quiere decir que lo que tú crees, lo que tú digas creer, debe ser también una convicción individual que tú vives. Yo sé que eso es muy difícil para muchos de nosotros, ser coherentes con lo que decimos y lo que vivimos. A veces somos una persona en casa y somos otra persona fuera de casa. Tenemos que aprender a ser coherentes. En otras palabras, tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser plenos, tanto para nosotros como para los demás. Sin duda alguien dirá, oye, Boris, pero yo soy gritón en mi casa, no voy a ser gritón también delante de los demás. No estamos hablando de eso. El comportamiento cortés siempre tiene que darse en, en, en ambos lados, en todo lugar, porque la persona que es en sí misma no tiene comportamientos actorales en diferentes comunidades o lugares distintos. Simplemente es una persona que se comporta de acuerdo a sus ideas, a, su, a sus creencias y a sus convicciones. Si, por ejemplo, yo no fumo y voy a un lugar y quieren que fume, pues no voy a fumar porque yo no tengo la convicción de que debo de fumar, mi cuerpo es, tengo que cuidarlo. Y así como eso, en otras cosas. Entonces, el acto de la coherencia tiene mucho que ver con lo que tú eres y cómo te proyectas a los demás. Y que los demás entiendan quién tú eres o sepan por lo menos quién tú eres y de acuerdo a eso, a eso se relacionen contigo. Entonces, aquí viene el concepto de tener armonía con el entorno. Tratar a todos por igual es una manera coherente de relacionarse con los demás. Apoyar el acuerdo y el entendimiento entre las personas te hace sentir que, que eres parte de los demás y tú formas parte de una comunidad en la cual tú mismo te proyectas a ellos. Y si tú tienes un propósito en tu vida y te limitas a no ser inclusivo, a no buscar armonía con los demás, sin duda no vas a poder tener armonía con todos siempre va a haber una situación en la que de repente alguien no va a estar de acuerdo contigo pero hay un dicho de liderazgo que dice que el, el liderazgo el líder es aquel que tiene mayor cooperación y el mínimo de oposición o sea siempre va a haber op oposición cuando hablamos de la competencia cuando tú sales a competir porque no, no es que tú quieres competir sino porque los demás quieren de alguna manera detener tu, tu, tu curso, tu trabajo, tu trayectoria cuando tú sales a eso tienes que entender que hay gente en el camino que también te puede apoyar que te puede ayudar para cumplir tu propósito en la vida. Y para eso tienes que ser coherente. A la gente no le gusta la gente mentirosa, la gente que por un, ah, me han dicho que así es ahí en su casa y acá afuera es otra persona. No, <coughs> a la gente le gustan las personas coherentes, consigo mismas, que saben quiénes son, se comportan como, como ellos son siempre, y por supuesto que tienen una proyección armoniosa hacia las otras personas. Esa proyección armoniosa, armoniosa debe ser la continuidad de lo que tú eres. Entonces, tus habilidades, tus fortalezas para cumplir tu propósito en la vida se vuelven mucho más fuertes, valga la redundancia, y mucho más estables, mucho más continuas, sostenibles en el tiempo. La gente quiere escuchar, te quiere preguntar, te busca, quiere tener tu amistad, quiere estar cerca de ti porque eres una influencia positiva. Todas las personas que han desarrollado fortalezas de coherencia y armonía han sido personas inclusivas, no solamente porque se incluyeron en los grupos que forman parte, sino también porque la gente quiere estar con ellos. Ahora, muchos de los que no quieren estar contigo, es porque no te conocen o porque conocieron una mala información de ti dada por alguien envidioso, alguna persona que tiene alguna situación difícil contigo, o... Son personas que simplemente no quieren estar al lado de alguien que va creciendo o prosperando rápido. Se supone que si tú conoces tu propósito en la vida, eres una persona que va creciendo cada día. A menos que conociendo tu propósito en la vida no eres coherente, no eres una persona armoniosa. Por tanto, la gente pues no se quiere acercar a ti porque no tienes la habilidad de poder atraer a otras personas hacia tu entorno o ser parte de ellos y dejar, dejar que ellos te incluyan. Entonces los seres humanos podemos en nuestra vida diaria hacer muchas cosas, establecer muchas buenas relaciones, pero para eso necesitamos preguntarnos, ¿cómo soy yo por, por dentro o cómo soy yo cuando ellos no me ven? ¿Qué características de mi persona yo las veo como aptas para poder proyectarme hacia los demás? Y si hay alguna cosa que no está bien qué de esas actitudes o conceptos míos debo cambiar. Es un trabajo arduo. Hacer o vivir una vida con propósito no es un trabajo sencillo. Por eso que la gente prefiere vivir como sea. Si llueve bien, si no me mojo, está bien. Si, si no hay paraguas, tampoco. O sea, no hacen nada por vivir una vida con propósito, con sentido. ¿Por qué? Porque son gente mediocre consigo mismo. No tienen autoliderazgo, no desean desarrollarse a sí mismos como personas fuera del stand-by, diferentes a los demás, no porque quiera ser diferentes, sino porque son ellos mismos, porque somos particularmente diferentes, naturalmente somos diferentes, hombres y mujeres, entre hombres, entre mujeres, somos diferentes, somos diferentes a los animales, somos diferentes a las, a las plantas, a las aves, a todos somos diferentes, cada uno es particularmente diferente al otro. Entonces, no podemos pensar nosotros que podemos vivir en una comunidad donde todos piensen igual, todos actúan igual. Pero si actúan coherentemente, si actúan armoniosamente consigo mismos y con los demás, entonces podemos trabajar proyectos comunes, como por ejemplo el matrimonio. El matrimonio es un proyecto común, donde dos personas totalmente diferentes buscan un beneficio común, no solamente para ellos, sino para los demás. Se juntan a vivir eh, como, como pareja porque saben que la vida es mejor entre dos. Entonces, la coherencia y la armonía deben convivir con una persona que tiene propósito en la vida. Deben estar permanentemente presentes. Mis queridos amigos, la vida no es fácil. En el sentido de la vida relacionada a los demás, no es fácil. La vida como tal es una oportunidad. No es ni fácil ni, ni complicada, pero la relación con los demás no es fácil. Hay mentiras de por medio. Hay propósitos insanos de por medio. Hay eh, paradigmas que son proyectados hacia los demás con el fin de que los demás hagan lo que el otro quiere. O viceversa, el otro se deja manejar o dominar con el objetivo de simplemente evitar situaciones conflictivas. Y eso puede destruir o puede desenfocarte de tu propósito en la vida. Entonces es muy importante, tal vez a mi edad sea un poco más fácil, porque me doy cuenta de algunas cosas que por supuesto no los tengo que decir a nadie, pero a solas recapacito, pienso, busco y por ahí encuentro una salida a mi propia realidad, a mi propio autoliderazgo. Yo tengo que autoliderarme a mí mismo. <ríe> me quedan cuántos años de vida. Yo no voy a perder mi tiempo, no voy a perder mi vida en cosas que sé muy bien que no me está haciendo bien. Y ser coherente conmigo mismo es importantísimo porque de ahí parte la semilla que dará frutos en la armonía en relación con los demás. La armonía que vas a tener con los demás depende mucho de tu autocoherencia, de darte cuenta que lo que crees, eso es lo que haces y es lo que estás dispuesto a hacer en tu vida. Entonces, como seres humanos, tenemos que crecer, tenemos que mejorar. Yo no sé si mejorar para ti sea establecer cambios esta noche. De repente necesitas ayuda, pues escríbeme al YouTube o en mi mensaje de, de Facebook, escríbeme al, al chat, al inbox. De repente podemos ayudarnos mutuamente. Y alguna cosa podemos compartir y eso tal vez en algún momento de la vida podrá ser gratitud tanto para ti como para mí de saber que en la vida nos hemos ayudado en el camino no olvide que somos peregrinos y los peregrinos caminamos caminamos caminamos hacia el objetivo y en el camino encontramos personas que están caminando hacia su objetivo también y nos damos cuenta que tienen objetivos similares comunes parecidos semejantes y eso nos permite acompañarnos es posible que de repente ni siquiera podamos estar juntos. Pero el saber que hay otra persona que está caminando en esa misma dirección, tal vez nos llene de motivación, de entusiasmo. Tal vez podamos lograr mejor las cosas con mayor eh, felicidad y bienestar, porque hay otra persona también que está pasando situaciones similares a las que uno tiene, porque esta competencia es dura. No por nosotros, sino por los que están en el entorno y que no quieren verte feliz. Es como la historia de las ratas que querían agarrar una comida allá arriba, pero ninguna de ellas era apoyo para el otro. Al contrario, el que estaba arriba trataba de jalarlo y jalarlo para evitar que este suba. suba. Esa competencia es dura. Pero cuando tú eres coherente y tienes enfoque en tu vida, siempre vas a encontrar personas que te van a dar el apoyo. Y vas a lograr los objetivos que tienes para que tu vida tenga sentido, tu propósito sea cumplido, tu misión sea hecha. Y tú puedas vivir una vida de bienestar al final de tus días y decir, he acabado mi carrera, como dijo el apóstol Pablo, que era un gran predicador. Él quería llegar con el mensaje a todo el mundo. Y él dijo, he acabado mi carrera y estoy contento, dice, porque me, ha, me está reservada una corona de victoria. Mis queridos amigos, la vida tiene sentido cuando nosotros tenemos un propósito. Y Dios, que quiere para nosotros lo mejor, está dispuesto a ayudarnos. Lo único que tienes que hacer es pedirle a Él que te dé la mano. Dile, Señor, te abro mi corazón. Apocalipsis 3.20. Yo estoy tocando la puerta de tu corazón, dice él. Si abres la puerta, yo voy a entrar a comer contigo, a cenar contigo, a intimar contigo para que tú puedas saber qué es lo que yo puedo hacer por ti. Y si tú tienes ese propósito en la vida, ábrele tu corazón. Dale una oportunidad a Dios. Va a comenzar la semana esta noche. Y seguramente muchos retos van a aparecer en nuestro día, en cada día, en nuestro camino. Pero este es el momento de ponernos en las manos de nuestro Creador. Yo voy a hacerlo hoy, mi vida, la de mi esposa, mis proyectos de esta semana y también la tuya a la hora de orar. Vamos a orar. Oremos. Gracias, Padre, te damos porque tenemos el privilegio de compartir tu palabra con principios y, y, y temas que son relacionados a nuestra vida y aquellos valores que nos has enseñado cuando éramos pequeños, cuando abrimos tu palabra y hoy también lo refrendas con los mensajes que tienes escrito en ella. Bendícenos, Señor, para que podamos. A partir de esta semana, comenzar a vivir un propósito en nuestra vida y cada día, a pesar de las circunstancias difíciles del entorno, podamos sentir que caminamos en ese camino que tú y yo hemos planeado juntos, que tú y ellos han planeado juntos para lograr cumplir su propósito en la vida. Dale sabiduría, dame sabiduría a mi esposa, a mí, a mi familia, concédenos el gozo de saber que estamos aquí por algo y que tú seas siempre el que recibe la gloria y la honra, y nosotros, como instrumentos tuyos, podamos lograr la satisfacción y el bienestar de saber que vivimos una vida con sentido Te entregamos nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos, qué gracias, qué alegría poder compartir con ustedes todas las noches a las siete nuestra conferencia de visión de futuro. Estamos desarrollando este tema, vamos a unos tres o cuatro días más, vamos a terminar autoliderazgo y luego vamos a comenzar con otro tema que sin duda nos va a ayudar durante todos los días a comprender mejor cómo cumplir nuestro propósito en la vida. No te olvides de buscarnos siempre en Facebook como Boris Darmon, ahí estamos, y también puedes este, cuando estamos en Facebook Live vas a notar que a las siete de la noche todos los días salimos en vivo. Y 15 minutos después lo subimos a nuestro canal en Boris Darmon canal en YouTube Allí nos puedes ver, esperamos vernos mañana. Boris Darmon para servirte. Chao, chao.